El día de hoy lo vamos a hacer con un fuerte aplauso por porque nos acompaña Marianela Lauchero, es la coordinadora de Agroecología y de Educación Ambiental de la MUNI de Guaymallén. Bienvenida, Marianela. Hola, hola, ¿Cómo Mariana. estás? Un gusto Justo recibirte. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Marianela viene a contarnos sobre un concurso muy bonito que están llevando a cabo ¿eh? desde la MUNI que está orientado a todos los chicos que vayan al colegio, uh -huh. desde primaria, secundaria, los CENS, que tiene que ver con presentar un spot para concientizar sobre el ambiente. Digo bien, vos pues nos vas a explicar bien. un poquito más. Muy bien, bueno. Primero que nada, eh, remarcar que esta convocatoria es para todas las instituciones educativas desde el nivel inicial, que por Ajá. ahí es una pregunta que nos hacen muy bien. desde muchos niveles iniciales, eh, eh, primaria, secundaria y también las term terminalidades que han participado los otros años de CEN y CEPJA, con propuestas muy lindas. Perfecto. A partir de este, estos spots, por ahí está bueno remar, remarcar un poco qué es lo que es un spot. Claro, sí. sí. Eh, un spot es un video corto, es, no, por ahí la terminología es, queda más bonito spot, claro, digamos. Un spot. Un spot. Un spot. Sí, sí, es es para, topísimo, tiene chicos más marketing. <risa> <risa> <risa> pero es un video corto, eh, en, este, en este año le hemos eh, acotado a dos minutos que Bien. tenga de eh, tiempo. Y en ese tiempo, eh, lo que se propone a, la, a las escuelas, a las instituciones, es que los docentes, junto con los alumnos, uh -huh. puedan transmitir todos esos proyectos que vienen realizando en las escuelas. Ellos realizan proyectos ambientales escolares, que son Ajá. muy interesantes todos, eh, en cuanto desde lo, desde lo teórico hasta lo práctico que realizan sí. los chicos. Y a través de esto, poder dar un mensaje de concientización ambiental. Uh -huh. Que, que es concientización? La concientización se basa en primero conocer para después tomar una acción. ¿Seguro? Claro. Entonces, la sociedad de esta manera, eh, con esto tan simple y tan, eh, tan rico que se, se desarrolla en las escuelas, poder, las escuelas, los docentes, eh, transmitirlo a la sociedad. Perfecto. Y en ediciones anteriores, ¿qué temáticas se han tratado, por ejemplo? Uy. Quizás contarnos, por ejemplo, cuál fue el spot que ganó, qué, qué fue y, lo que eh, los chicos quisieron reflejar sí, ahí. Sí. Las temáticas que se han desarrollado, bueno, están mucho vinculadas. ...al tema de los, de los residuos, ¿m? claro. sobre todo que esto es eh, algo que hay que remarcar... ...es que se desarrolla en el marco de una campaña provincial... ...que uh -huh. ha lanzado eh, de, el Departamento General de Irrigación... Uh -huh. ...y desde el municipio de Guaymallén se acompaña a través de distintas actividades... ...una es esta, Buenísimo. Eh, tiene como lema o como eslogan la basura que tiras al cauce... Eh, vuelve, uh -huh. con, tomando conciencia de que esos residuos que uno ve comúnmente las acequias, cauces sí. o cualquier canal, luego termina en nuestros alimentos, en, claro. en, nuestra, en nuestra agua sobre todo, en la calidad de nuestra agua. Sí, eh, bueno, por eso mismo los otros spots que se han realizado uh -huh. han sido muchos eh, enfocados a, en, en tomar conciencia por qué hacemos con nuestros residuos, cómo cuidamos el ambiente en, en base uh -huh. a eso. También algo que también es muy muy muy, muy, muy rico es el tema de el, los trabajos que se hacen en huertas. Ajá. Hay muchas escuelas que están trabajando el Lindo. tema de la huerta agroecológica. Claro. La producción de alimentos saludables. Uh -huh. También esos eh, fueron unos de los spots del año pasado que ganaron. María bueno. el, ¿cómo es el trabajo para aquellos docentes o alumnos o quizás padres que les interese que sus hijos empiecen a incursionar en este trabajo? ¿La tarea de realizar el spot? ¿En qué consiste? ¿Es un video? ¿Cuánto debe durar? ¿Lo tienen sí. que filmar ellos? ¿Cómo es ese trabajo? Sí. Este trabajo bueno lo realizan junto con la docente que los acompaña. Bien. Es un video. Ella vendría de... siendo como la directora. Claro. claro. La que dice Acción. Claro. Ella <risa> los acompaña porque bueno, es un proyecto que han realizado junto con ella. Eh, lo, lo, lo pueden realizar por supuesto con el celular, uh -huh. eh, eh, algo accesible para todos en este momento Y bueno, una filmación de máximo dos minutos uh -huh. Bien. Eh, de, También vamos a contar desde el municipio con el acompañamiento de especialistas uh -huh. En el tema que nos acompañan de Giramundo TV Comunitaria uh -huh. Ellos acompañan en todo lo que es la producción audiovisual Dando tips a los docentes y a los alumnos de cómo realizar Bien. ese mensaje Perfecto. Porque a veces uno realiza un proyecto que tiene muchas etapas, pero bueno, por ahí está bueno saber cómo... En tan poco tiempo como plasmar? plasmarlo. Claro. Y puede cual. ser de la manera más creativa que se les ocurra, ¿no? Eso con un sketch, con una totalmente. coreografía, no sé, ¿viste? Bueno, ¿Me vienen a la ahora mente? Me, me hacías recordar que no. en uno de los primeros años, un jardín de infantes, realizó un mensaje de concientización con una obra de teatro, oh, realizado lindo. por ellos mismos, con personajes claro. eh, relacionados con, con supuesto con la contaminación, digamos. Claro. Y a su vez, a través de la de los distintos personajes transmitían. También las emociones, buenísimo. por supuesto. Sí, tienen mil. No, tiene un si uno eh. quiere ser creativo, hasta puedes escribir, qué sé yo, una canción, uh -huh. interpretarla a todos los chicos juntos. Y está buenísimo porque van aprendiendo esos mensajes uh -huh. que, si de chiquito los vas incorporando después de grande, ya los tenés como más naturalizados. Naturalizados de alguna manera y también se divierten, se claro. matan de risa haciendo este Obvio. trabajo con la seño, con los chicos del curso, que, que es una experiencia sí, sí. muy bonita que les sí, queda. Sí, esta actividad, bueno, nosotros la, la, la desarrollamos dentro del programa de Escuelas Verdes, uh -huh. así que, bueno, por ahí. Ahí eh, la, a las instituciones las conocemos porque las vamos acompañando también a través de los talleres, de las visitas que realizan. Uh -huh. Por ahí en las imágenes se pueden ver las visitas que realizan al Centro Verde de Guaymallén, donde uh -huh. está la planta de reciclaje. Buenísimo. Eh, entonces, bueno, por ahí eh, eso está bueno, digamos que los podemos acompañar. financiar, eh, no está buenísimo. Tal cual, tal Qué cual. bueno. ¿Y sí. ¿Hay algún premio, algún incentivo? Sí, eh, cuando... Ya están todos, cuando ya se hace toda la, la presentación sí. de, los, de los videos, eh, se hace una evaluación. Ajá. La evaluación en realidad es una, una forma simbólica también, claro. pero bueno, la cual se quiere dar una mención especial a los, uh -huh. a los a, a algunos de los, de los participantes. Sí. Eh, se tiene en cuenta esa evaluación, la creatividad, el, el trabajo en equipo, uh -huh. eh, las la temáticas que, la, que desarrollan. Y eh, luego se realiza un encuentro en el cual se da menciones y también sorteos para todos los participantes. Buenísimo. Así que todos, tienen todos, terminan teniendo premios. Todos los premio. premio. Qué lindo, sí. me encantó. Bueno. Mencionemos cómo pueden hacer para anotarse, porque capaz que hay seños, o alumnos, Segura. o padres Bien. viéndonos hasta ahora y quieren hacer llegar esta propuesta a las diferentes escuelas. ¿A dónde se tienen que inscribir? ¿Tienen que llenar algún formulario? ¿Cómo se hace? Sí, eh, bueno, la inscripción va a estar hasta el viernes 2 de septiembre, eso es importante remarcarlo. Bien. Podemos dar un tiempo más, pero... Vamos a basarnos en esa fecha, perfecto. 2 de septiembre. Bueno, tienen todo un mes por delante. Sí, tienen un mes grande. por delante y eh, lo pueden hacer en la página de guaymayen.gov.ar. Van perfecto. a ver una carpetita que dice Spot Ambientales. Perfecto. Ingresando ahí, ahí clic, mira. muy bien, hay un formulario, perfecto, un formulario de inscripción donde se pueden anotar. ¿Mm? Muy bien, Es importante que coloquen la temática, un breve una breve descripción del proyecto uh -huh. y que pues eh, bueno, los todos los datos, digamos... Uh -huh. es, que es bien se... clara la página, así muy que muy no, no hay problema en encontrarlo. Muy sí, clara, sí. Bueno, sí, hermosa sí. propuesta, Marianela. Felicitarlos eh, bueno. a todos los que hacen esta tarea desde la MUNI, porque está muy bonito que los chicos puedan aprender así, Totalmente. divirtiéndose y trabajándolo de a poco. Y bueno, cuando estén los ganadores, queremos que nos hagan llegar ese material, así lo podemos compartir claro, por acá. ¿Qué si te parece? Por supuesto, que sí. Muchísimas gusto, gracias por Mariela. el espacio. Bueno, y que...